El sobrepeso, la obesidad, la falta de ejercicio y una dieta alta en sodio pueden ocasionar problemas de hipertensión arterial. Los estudios han comprobado que la genética juega un papel muy importante en la salud de cada persona, pero si nuestro ritmo de vida está en descontrol, todo nuestro sistema estará presentando complicaciones en su funcionamiento. Hoy, aquí en Sanamente, buscaremos orientarte de la mejor manera para prevenir un padecimiento crónico como es la hipertensión arterial. Nuestros invitados nos explicarán las causas, los síntomas y cómo tratarla.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 es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y para eso hemos invitado al doctor Jorge Rojas, él es médico con especialidad en medicina interna y viene a conversar con nosotros sobre este interesante tema. Doctor Rojas, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y contentos por la oportunidad de participar. Ok, vayamos a definir entonces hipertensión arterial. Primero, ¿qué es la hipertensión arterial, doctor Rojas? Bueno, la hipertensión arterial es, como tal la definición, es una hipertensión elevada de manera sostenida que va a condicionar un trastorno en el sistema cardiovascular y complicaciones a largo y, y mediano plazo también. Y este aumento de la presión arterial de manera constante ¿Puede producir síntomas? ¿Cómo es que la persona se puede dar cuenta de que tiene hipertensión? Bueno, eh, generalmente la enfermedad no produce síntomas, uh -huh. por eso se le denomina el asesino silencioso, porque uh -huh. no produce síntomas, sino que hasta que llega a presentarse un evento adverso bastante significativo, la persona se llega a dar cuenta. Últimamente eh, se ha hecho mucho hincapié en checarse la presión de tal manera que podemos... Detectar a personas con presión arterial en etapas más tempranas. Pero muchas ocasiones los pacientes desconocen que padecen la enfermedad porque no da síntomas. O sea, la única manera, digamos, de llegar a saber si tengo hipertensión es eh, midiéndome la presión, entonces. Así es. Eh, una, un chequeo rutinario de las personas mayores puede darnos la oportunidad de nosotros de detectar que una persona tiene hipertensión o no. Eh, con mucha frecuencia, cuando diagnosticamos hipertensión a una persona, dice, pero yo nunca he sido hipertenso, o sea, toda mi vida he tenido presión eh, 110-70 y mi presión siempre ha sido así. Y, eh, como que piensan que a lo mejor el médico se equivocó al medir la presión o al hacer el diagnóstico, pero entonces, ¿qué factores pueden hacer que y yo de joven tenga la presión normal, pero en la, en, en la vida adulta desarrolla hipertensión. Muy bien, eh, nuevamente el estilo de vida es un componente, la piedra angular de todo esto. Uh -huh. ¿no? eh, como tal, las personas que están más propensas a desarrollar una hipertensión arterial tienen que ver con aquellas que tienen un estilo de vida inadecuado. No, no hay un buen descanso, hay mal manejo del estrés, no hay una adecuada alimentación, eh, tienen el hábito del tabaquismo, uh -huh. eh, entre otras cosas. ¿no? La falta de actividad física eh, son todos componentes para que se pueda presentar la hipertensión arterial. Entonces, eh, no es lo mismo tener una presión en cierta edad de la vida cuando eres joven, porque eventualmente todo nuestro organismo no empiece a enveje envejecer, pero algunas eh, ...medidas de cuidado en el estilo de vida favorecen que se siga preservando una adecuada presión arterial. Sin embargo, cuando descuidamos esta parte de nuestra eh, edad adulta joven... ...pues vamos a cosechar las consecuencias de no haber tenido un adecuado estilo de vida, entre otras cosas. ¿no? Entonces la hipertensión realmente es una enfermedad que se va a desarrollar... ...con el tiempo asociado a los factores eh, de riesgo que tenga o que no cuide... Y entonces en la etapa adulta se va a manifestar. Generalmente es así. Hay uh -huh. un pequeño porcentaje que puede presentarse de manera más, eh, más joven, a edad uh -huh. más temprana. Uh -huh. Pero esta es la realidad, ¿no? el hecho de tener una presión arterial en los adultos jóvenes, los hombres a partir de los 45, si no tuvieron uh -huh. un adecuado eh, estilo de vida. Uh -huh. Y las mujeres después de los 55 años, más o menos se llega a emparejar esa situación en relación a los hombres. Tiene que ver mucho con estilo de vida como tal. Ok, entonces, ¿a qué, eh, una vez que llego al diagnóstico de hipertensión, voy al médico, me diagnostica hipertensión, toma mi presión, eh, ¿hay ciertas categorías para esto? ¿Qué condiciones me ponen más en riesgo o no? Muy bien, sí, la, la medicina tiene criterios y estadísticas para todos, clasificaciones, ¿no? Uh -huh. De tal manera que una presión arterial por debajo de 120 la consideramos normal. ¿Por qué uh -huh. la consideramos normal? A partir de esa cifra en adelante hay factores de riesgo para, para tener enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Uh -huh. Por eso esa cifra, ese límite de cifra para decir por debajo de 120 es normal. Uh -huh. Porque arriba de esta cifra ya hay un incremento en el riesgo y posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Y de ahí tenemos la prehipertensión que nos habla arriba de esta cifra, pero por debajo de 140. Uh -huh, uh -huh. Arriba de 140 hasta 160 tenemos el estadio 1 o hipertensión en estadio 1 y arriba de 160 el estadio 2 de la hipertensión, de acuerdo a la guía americana de hipertensión arterial. La, los europeos manejan otra guía que uh -huh, uh -huh, es muy parecida uh -huh, también. Uh -huh. Me imagino que esta categoría eh, tiene que ver con eh, qué, tan, eh, eh, qué tan incisivo debe ser el médico en aplicar el tratamiento eh, de, de fármacos o qué tantos eh, cambios completos tiene que hacer la persona en su estilo de vida. Afirmativamente, esto es correcto. Y la primera medida que nosotros debemos de tener en cuenta como médicos es la dieta uh -huh. de el 25% de los pacientes con hipertensión se ha visto, dependiendo de la fuente donde se lea, responden bien a una dieta baja en sal. Así que okay. la sal tiene que estar como tal, como parte del tratamiento para un paciente, una dieta baja en sal. No por tal solamente la sal, sino el contenido de sodio también en los alimentos en que son procesados. Okay. ¿Sí? Y una vez que mi presión arterial está controlada, ya sea mi médico internista o el médico cardiólogo me inició un tratamiento adecuado, fomentar en el paciente el inicio de una actividad física aeróbica que va a favorecer uh -huh, una disminución uh -huh. o un mejor control de la presión arterial. Uh -huh. En algunos centros de vida sana, eh, incluso se ha llegado a quitar por completo los medicamentos de la presión arterial cuando el paciente se compromete a tener un uh -huh, adecuado uh -huh. estilo de vida sana. Y este debe de ser constante, no solamente de un día o dos, uh -huh. tiene que ser constante. Una alimentación adecuada, un descanso adecuado, una actividad física supervisada por tu médico para que uh -huh. tú puedas realizarla sin ningún riesgo. Uh -huh. eh, qué interesante, doctor Jorge. Entonces, eh, este tratamiento de la presión arterial eh, no solamente es tomar medicamentos, ¿no? está asociado a hacer cambios eh, importantes en el estilo de vida, hacer ejercicio, eh, eh, tener una alimentación saludable, baja en sal, dejar de fumar si fuma el alcohol. También me parece que es importante para mantener cifras normales, dejar de consumir alcohol, porque estas pueden subir con el, con el consumo de alcohol. Es importante lo que menciona, doctor, porque esto es muy importante. El paciente está acostumbrado a que solamente el médico le dé una pastilla uh -huh. y él ya no tenga que hacer nada. Uh -huh. Es todo lo contrario. En esta patología uh -huh. tiene que haber un, una participación del médico y del paciente. El paciente debe de hacer su parte en, en tener una, un cambio completo y radical en el estilo de vida para fa favorecer un adecuado control de la hipertensión. Y el médico te da el tratamiento más adecuado para que logres esa cifra. Y eventualmente, dependiendo de los cambios que tú adoptes, podrá disminuirte la dosis de los medicamentos si él lo ve oportuno. Muchas gracias, doctor Rojas. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas y dudas al respecto por favor, mándalas a nuestras redes sociales o también llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto las responderemos. Y no te vayas porque continuamos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, junto con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se unen cada 17 de mayo para resaltar la importancia de prevención y control de la hipertensión, estimando que entre el 20 y el 35% de la población adulta de América Latina padece hipertensión. La OMS destacó en sus estadísticas que el 78% de muertes son en los países en vías de desarrollo con una tendencia a incrementarse cada año. Siendo una de las enfermedades con gran importancia en la salud pública, estas organizaciones han implementado diferentes programas en el sector salud para prevenir, detectar, evaluar y dar tratamientos a las enfermedades cardiovasculares. El objetivo principal es prevenir las muertes prematuras a causa de estos padecimientos. Continuamos hablando sobre hipertensión arterial. Hoy aquí en Sanamente hemos invitado a al doctor Walter Campuzano, él es especialista en cardiología, así que vamos a profundizar un poco más en conocer a esta patología tan frecuente en general eh, como padecimiento del corazón. Doctor Campuzano, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Sí. Hablemos un poquito y profundicemos un poco más con respecto al tratamiento eh, del estilo de vida o no farmacológico ¿Cómo lo llamamos en, en la cardiología? Sí, hay muchos aspectos eh, interesantes en el tratamiento no farmacológico. Uh -huh. Uno de los pilares en el tratamiento no farmacológico es el control del peso. ¿no? Okay. El peso es muy okay. importante. Se dice que por cada kilo que baja es capaz de bajar un milímetro de mercurio. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en esa dirección... Pues este, los que tienen sobrepeso deben preocuparse por hacer todo lo posible. Eso también quiere decir que los que tienen sobrepeso, obesidad, tienden a desarrollar hipertensión. Sí, a uh -huh. uh, mayor peso, mayor riesgo de, de tener hipertensión, por supuesto. Entonces es importante Eso. bajar de peso cuando así ya es, se diagnostica. ese es un punto importante. Uh -huh. eh, el otro punto importante sería la dieta, la alimentación. La alimentación debe evitarse todo lo que sean grasas saturadas especialmente, uh -huh. incrementar los vegetales, porque así como el sodio es el problema para la hipertensión, uh -huh. el potasio en cambio es bueno, ¿no? uh -huh. y eso se encuentra en los vegetales, en todo, hortalizas, en las ensaladas, las frutas, etcétera. Eh, evitar la sal, por supuesto, o disminuir. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Algunas personas utilizan la sal sin probar, ¿no? y ahí están, pero ya está demasiado. ¿no? O a veces el paladar está acostumbrado a, a comer con mucha sí, sal, ¿no? sí, a sentir sí. mucha sal en la comida. Así y es, es. Pero es una cuestión de hábito. Entonces, bajar la sal, aumentar el consumo de alimentos que tengan potasio. Uh -huh, Qué interesante. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el otro punto es este, consumir más agua en vez de sodas, en uh -huh. vez de otro tipo de bebidas, café, ¿verdad? Uh -huh. Porque todos ellos, de alguna manera, y los conservantes, los enlatados, tienen sodio en su... Uh -huh. ¿no? eh, y ese es el problema, como dijimos. Así que, en esos pequeños cambios, le va a ayudar mucho, ¿no? La, la vida agitada y desordenada es otro asunto que a veces... De no estrés, nos damos ¿no? cuenta el de estrés, estrés. Uh -huh. el estrés de la vida, el hacer esto, el, eh, el dirigirse a algún lugar y querer estacionar el carro ahí, justito en la puerta del banco, donde uno va a hacer el, alguna actividad. Uh -huh. ¿no? Entonces, el otro punto es el ejercicio, ¿no? la, uh -huh. el sedentarismo, el estar siempre sentado todo el día, eh, es, es, es, no, es, no es bueno, no es saludable. Además que contribuye a más peso. Más ¿no? peso y todo. ¿no? El, el ejercicio, en cambio, de tipo aeróbico puede ayudar, que sea progresivo, uh -huh. adecuado no a la edad y todo lo demás, para que esto sea de beneficio para el control de la, de la presión. ¿no? Algo mencionábamos en la entrevista anterior con respecto al alcohol. Porque uh -huh. eh, pues eh, años anteriores ha salido la información o salía la información que el alcohol hasta cierto punto es beneficioso para el sistema cardiovascular. Pero uh -huh. hablando de la presión arterial, ¿qué tiene que ver el alcohol ahí? ¿Se recomienda consumir, no consumirlo? Sí, hay discusión y división en esto. Uh -huh. eh, los que están a favor del consumo de alcohol dicen que debe ser muy reducido. Uh -huh. ¿no? Pero ya sabemos que de alguna manera no todos pueden pueden mantenerse en ese margen. ¿no? A veces uh -huh. el que tiene esa tendencia inicia con una copita y ya no para. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces el exceso, el, el, el, el ser un hábito, esto sí afecta la presión. Uh -huh. De alguna manera eh, se ha visto cuando alguien toma, aunque sea un poquito de, de alcohol, enseguida en la sangre, si vemos al microscopio, se ve un poquito grumoso y, uh -huh. y entonces la circulación se entorpece y esto no es bueno porque las arterias pequeñitas se pueden afectar se llenan otra vez en, en, la, en las capas internas llamado el endotelio uh -huh. no con facilidad es como que se endurecen uh -huh. y a, se hacen rígidas entonces esto a la larga afecta predispone, afecta, predispone a la hipertensión sobre todo si hay eh, historia familiar ¿no? de hipertensión uh -huh. y de otros entonces ya ya hay predisposición. Y hablando sobre los medicamentos, los fármacos, a veces pasa que el médico indica uno o dos medicamentos, hasta tres medicamentos, y el paciente se sorprende y dice, no quiero tomar tanta medicina. ¿Cuál es la tendencia actual en la, el tratamiento de la hipertensión con respecto al, a los fármacos que se utilizan para el control de la presión? Sí, hay fármacos que indudablemente han sido ya comprobados, pero en general podríamos decir que todos los antihipertensivos han demostrado bajar las cifras ¿no? uh -huh. de, de, de presión arterial. Algunos se diferencian por su eficacia, por su duración, por su uh -huh. efecto más prolongado, porque son mejores para la circulación, otros mejores para el riñón, etc. Y entonces... En este sentido, uno debe seleccionar, ¿no? este, cada paciente en, es diferente, en forma especial, ¿no? ¿no? O uh -huh. sea, el tratamiento debe ser este, personalizado, dirigido. Si un paciente es obeso, si un paciente tiene tendencia a la taquicardia, uh -huh. su corazón está latiendo rápido, o si sea, es un paciente diabético, o si ya tuvo un infarto, entonces uno tiene que ubicar bien al paciente para eh, dar un tratamiento más adecuado. O sea, ¿no? si mi esposa es hipertensa y toma un medicamento, no necesariamente tiene que ser beneficioso para mí si, si tengo hipertensión. Así ¿no? es. Así tiene es. que ser personalizado. Así es, es eh, uh -huh. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema bastante amplio la hipertensión. Así Podríamos es. aquí pasarnos horas conversando sobre este tema tan importante. Y a ustedes les eh, Pedimos que nos sigan acompañando aquí, envíen sus, eh, sus preguntas. Seguramente tienen más dudas, así que a través de las redes sociales y de los teléfonos que aparecen en pantalla, podemos resolver también sus dudas. Doctor Campuzano, gracias por estar con nosotros. Cuando el motor de tu vehículo pareciera que ya no marcha más, es porque inevitablemente necesita que lo reemplaces. Lo mismo pasa con tu corazón. La diferencia es que reemplazarlo pone en riesgo tu vida.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 Si la carga genética, el estrés y los malos hábitos están presentes en tu vida es importante que hagas cambios radicales para prevenir algún padecimiento cardiovascular. Así como nos mencionaron nuestros expertos en cómo se diagnostica y se trata la hipertensión, tú por tu lado debes hacer todo lo posible para mantener una buena calidad de vida. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información.